Honguito Gua sale de Santiago Matías y se va con el Príncipe Cari. No no, no. Dios mío, ¿y qué es esto este sí, muchacho? No, eso es neto, daño. De <ríe> así. Bueno, vamos a leerte aquí, Jorge, lo que ha pasado en el fin de semana, ¿verdad? Esta novela protagonizada por Honguito Gua que dio un giro radical tras revelarse que el primero firmó con el, King, con el príncipe Karim y rompió el contrato que había firmado anteriormente con Santiago Matías. Ahí vemos hace, eh, uno de los posts de Santiago Matías, pues, ya reaccionando a lo que ocurrió el sábado, me parece. Entonces, ayer domingo... Alofoca reveló que Honguito Guá no puede firmar ningún contrato y que todos los que han firmado están nulos debido a que tiene un contrato con su representante legal y pidió perdón a Osuna porque a su juicio pues, le ha quedado mal. O sea, a Honguito le quedó mal y Santiago Matías pues tuvo o tiene que disculparse con Osuna. Ya que, bueno, ustedes saben que la canción Diablona, que sonó fuertemente durante la pasada semana y que tanto Osuna como Honguito habían firmado filmado un video musical, pues fue inmediatamente retirado de todos los medios de comunicación y de todas las redes sociales y plataformas digitales. Vamos a ver ahí lo que dijo Santiago Matías en el live ayer a las 12 del mediodía. Ok, entonces vamos a ver si nos ponen ahí la foto del abogado que en el live de Santiago Matías ayer, pues en la imagen número 8, ahí está, Andrés Toribio es el abogado que representa los intereses de Honguito en cualquier eh, situación de música, verdad o cualquier situación legal, según eh, Santiago Matías ayer, con quien él habló y dijo todo lo concerniente sobre el contrato que había firmado Honguito con el príncipe Karen. Eso es lo que ha pasado después ya a, a, hasta esta hora y vemos el sábado, eso fue, la imagen con, entre el príncipe Karen y Honguito en el encuentro, y ya después ha pasado de todo, o sea, un live entre Santiago Matías y, y Karim, llamadas filtradas entre los dos, y etcétera Una novela que parece que Uf. no va a parar, porque ahora, ad, además de la novela musical, ahora viene la novela legal por quién de los dos es que tiene el control sobre Honguito. Y que el abogado de Onguito a través de un comunicado en la página oficial de Onguito desmiente todo eso. Sí, si, si me ponen aquí acercar. Hace 26 minutos subieron este comunicado. ¿Dónde? ¿Qué va? Aquí. Dale zoom. Dale zoom, zoom, zoom, zoom. <risa> ahí. Señores, vean, ahí está el abogado desmintiendo eh, en un comunicado diciendo que todo es falso, que la cuenta que Karim tiene también es falsa. Y, y todo ese tipo de cosas. O sea, que todo, todo esto ha sido una, una, ha sido una novela. El Instagram de Honguito ya está habilitado, todo el tema y todo, en la plataforma digital. O sea, eso fue por ayer nada más. ¿Tú me entiendes? Entonces, o sea, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Entonces, Karim y Santiago Matías matándose, eh, matándose en las redes sociales, discutiendo y ese tipo de cosas. Ahí, ahí es que ya yo veo. familia es que todo es... y agregarle a eso, que hay una entrevista de Honguito en... Luis Donde, donde Luis donde él explica y dice que él recibió 100 mil pesos del Príncipe Karim, pero para subir 5 posts en sus redes sociales. O sea, por 5 anuncios del Príncipe Karim, él iba a subir, iba a cobrar 100 mil pesos. Que de ahí adelante dijeran que eso tenía que ver con la música, porque ¿de dónde le cabe a nadie? Que si Santiago Matías lleva 2 millones de dólares, supuestos gastados o invertidos en honguito... ¿Cómo 100 mil pesos de Príncipe Cariño van a tumbar? Explíqueme eso. Sí, sí. Claro. O sea, la novela fue mal redactada, mal contada y el guión está muy, muy mal hecho. Que, que no entendemos, que estamos perdidos, porque no sabemos lo que está pasando. ya Dicen una cosa y ya es otra. Entonces, ¿a quién le creemos? Ayer estaba todo desinstalado el Instagram y ya hoy amaneció el Instagram. Hoy amaneció Santiago subiendo post del tema y entonces, y dice que tú no le ibas a votar. Por eso es que yo no me llevo, ¿tú me Eso entiendes? tiene que ser número y controversia, porque es como tú, solamente es por el día de ayer ese meneo y ya hoy sale todo como que nada es nada. A Brulín con ese chofán, Santiago Martínez. Señores, Martín. Honguito no tiene familia. Eh? La familia de Honguito está ¿Que bien. Que si eh? no tiene familia, Honguito, un tutor o alguien que lo oriente ese muchacho. No. ¿Eh? El hongo el padre y la hongo madre y no... La no tiene un, un tío guito. algo. Ese sí. muchacho se crió realengo. Fue sí. Un tío hongo. Porque es... le están dando una oportunidad. Bastante le dieron una grande. oportunidad. Aquí nadie es culpable de nadie es que es Fulano. Esto no es el culpable él. Claro. No es que es Roche es culpable. No es que es Fulano es el culpable. A él se le dio una oportunidad. En cuanto a música se refiere. No importa que Santiago Matías quiera usarlo como él le va a pagar su dinero y le está dando un paso adelantado. Que él no, él no pensaba darlo, nunca grabar con Osuna. Él, con eso llega ganancia uh -huh. para Exactamente. él. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces están, se están desenfocando una empresa de Santiago Matías, la más dura que tiene el país, el más influente, el más lamentablemente. Influyente. Hay que dársela. Eso es correcto. ¿Entiendes? Entonces, muchachos, no tiene cabeza... Es si fue logo, verdad logo, eso. Venenoso, si fue verdad eso, si fue verdad, porque cuando viene a ver son montado por el mismo Santiago ¿Sí? y con que si tiene sonido ya en la mano, tú sabes, para tú sabes para todo lo que no, da pero Santiago. pero que él lo tiene, de honguito se habló aquí una semana hasta está. <ríe> sí. habló de honguito, ya lo, sí. lo tiene y que tú quieres en más, Puerto se a Rico, pasar, en Puerto Rico se habló de honguito cuando en el país entero sí. New York todo el mundo separando fechas, fiestas por pipa con tres canciones. Y dije, ¿qué cogió a los 100 mil pesos para comprar a ni? Yo que ni un regalo a la mamá. <risa> sí, eso fue lo que le Hola, buenas. Hola. Sí, eh, saludos a todos. Saludos. saludos. Eh, Néstor, yo me siento contento y orgulloso decir, esta de ti, ¿verdad? Tomaste esa decisión de, de llegar a... Hogar. Mira, qué bonita te tengo esa peladita, hermano. Felicidades. Bro. Gracias, gracias, hermano. Escuchamos la peladita nada más muchas gracias eh, no se escucha bien tienen que allá los muchachos están activos que se escuche bien que la gente quiere expresarse Vaya. en el programa 809-725-0505 usted interactúa cualquiera de los temas con nosotros también después puede ver esos comentarios que suben en Telenor Condeo en Instagram en Telenor Condeo también para que usted y las redes de los muchachos también pueden seguirlo para que usted vea todos los concendientes que pasan en este pedacito aquí pues bien ese muchacho no lo veo ya Santiago si le va la oportunidad que se la dé. Ese muchacho no se puede dejar solo ni en una no. oficina. No. Él Porque eh. se atreve a hacer cualquier cosa. Él, él tiene el mismo caso la perversa. No hay quien lo maneje, quien lo oriente en ese ámbito. ¿No entiende? No, no, él, hay. no. No es que no hay, que ellos no se dejan. Que no Entonces le dice una cosa por aquí, le sale por aquí. Eh, yo estaba viendo lo de Santiago Matías, él dice que iba a firmar el contrato sin leerlo. Sí. O sea, él no sabe, te vamos a matar si tú no cumples, te no sabes si va a decir, vamos a picar, él sí. iba a firmar y así. <risa> Sin saber. Es que los contratos en el mundo urbano, esto yo tengo un poquito aquí de conocimiento, los contratos en el mundo urbano, cuando tú firmas con, por ejemplo, con Alofoque, verdad con una casa, vamos a decir una casa disquera, ¿verdad? Eh, ya todo lo que es la exclusividad de, tu, de ti como artista, ya es esa empresa que lo tiene, o sea, sí. Honguito, la, eh, ya Alofoque tenía la exclusividad de Honguito para todo lo que sea, eh, publicidad, la música, todo eso. Entonces, si me dice... Eh, Jorge, que bueno, que él firmó con Karim por 100 mil pesos por unos posts. Bueno, pero eso, como lo dijo Santiago Matías, tenía que hablarlo con él para ver si eso no chocaba claro, claro. con el contrato que tenía. Karim es un ridículo ese muchacho ese muchacho mantel, sí. la vida entera mantenido como dice Santiago un muchacho mantenido que lo que le han dado un hombre que ese tío era lo que le gusta es joder y en las redes hoy estaba eh, habló con guito en la tarde y en la noche de que tenía un featuring con, con el de rápido y furioso con Vin un muchacho sí, ya, que le dice le dice los focos no con Justin Bieber y con Michael Jackson también verdad un loco este tigre, este tigre, mira la leiporte, un tigre que, que nos sí, haya dicho. Si sí, busca cualquier, cualquier cosa. Que va a arriesgar, regaló unos carros. Y que, siempre, y que siempre todos los años viene con viene con una cosa de que viene algo. Sí, de que, sí, y y yo yo que nunca y llega. Y nunca, y nunca llega. llega. Tigre, los, es oye, Karin, usted lo que para alucinando, váyase de ahí a venderle sueño a otra gente. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos con más informaciones.